connection, tindred, tindred in a, new meditation. Y a los ríos de Babilón Cantábamos por nuestra salvación En esos momentos me acordé de Sion Por eso meditamos hoy Por eso la confianza la ponemos en Dios Junto a los ríos de Babilón Cantábamos por nuestra salvación En esos momentos me acordé de sión Por eso meditamos hoy Por eso la confianza la ponemos en Dios y rimando salmos por las mañanas luces de alegría y mi cosmo estalla siempre agradecido con el rey de reyes por eso en el camino no me desampara y el libro mi alma de aguas malas hombres en la tierra que son infama luego te saludan di que son tus panas labio lisonjero que son la balaba y la balaba y la balaba y la balaba, y la balaba Allá más soy a, a mi no living ni nada dark No creo en estatua, yo no creo en vanidad Salen desnudos en estatua vanidad Todos los niños de la tierra entenderán Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo Quieren entender que ya tiene el poder, que todo lo que propongas con Dios lo lograrán. Ante los ojos del vos, todos somos igual. Si buscan lo malo de mí, lo encontrarán. Vivir buscando así no le ayudará. Mas si limpian su alma, se recargarán. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo.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 En esos momentos me acordé de Sion Por eso meditamos hoy Por eso la confianza la ponemos en Dios Por todo lo que he vivido nunca me rendí Doy gracias a Rastafari por lo que aprendí De mucho razonamiento que tarde entendí Temprano en el camino mucha falla cometí Luego me arrepentí y la culpa me sacudí Me paré con un king rapeando en un beat a los raperos, yo le tiro a los espíritus chocarreros, a los políticos que engañaron al mundo entero. Por eso no me dejo, por eso me revelo, por eso me desvelo, trayendo verso nuevo No lo digo por ego, no lo digo por ego, junto a los ríos de Babilón. One When... Lord